La ciberseguridad es una de las facetas, uno de los elementos del de desarrollo de software, en general, más prometedores, que más profesionales están más demandando, de manera estable, con carácter estable. La Junta de Andalucía ha demostrado, yo creo que, muchísima visión, eh, adelantándose. Que yo creo que es el primer evento que se hace a este nivel en España y eh, es un ejemplo a seguir por otros, otras administraciones. Las empresas eh, en los últimos años han ido... Eh, tomando conciencia ¿no? de la importancia de incorporar la ciberseguridad a todos sus procesos. ¿no? Y, y esto fundamentalmente a lo que ha dado lugar es a una demanda muy importante de profesionales de la ciberseguridad que el mercado no siempre está en disposición de, de, de ofrecer. Que sí, las empresas eh, apuesten por la creación de ese talento y por la, y por la elaboración, la generación, un talento que después van a capitalizar, después seguro, en la medida que van a poder emplearlo en el negocio que ellos, que ellos desarrollan. Se necesita talento que tenga lo que se denominan soft skills, es decir, que puedan trabajar en equipo, que tengan empatía, que sean capaces de resolver problemas complejos, que tengan pensamiento lateral. Estamos muy interesados en este tipo de personas. La ciberseguridad es estratégica ahora mismo en, tanto en la sociedad como para, para nosotros dentro de la empresa. Entonces venir a este tipo de eventos nos permite eh, distribuir ese conocimiento. Estamos ya avanzando, intentando incorporar dentro de nuestra estrategia que sedian a ciudadanía y a empresas porque entendemos que la ciberseguridad debe ser tratada como un todo y que es necesario para fortalecer... Eh, eh, de seguridad en Andalucía como región. Yo creo que Andalucía, creemos en Andalucía, que ...Andalucía es un sitio ideal para hablar de ciberseguridad... ...para hablar de seguridad, para fomentar, para educar... ...para motivar a la gente a meterse en este mundo... ...y trabajar en este mundo, ¿no? Por el caladero que hay, ya digo, de, de, de talento en general... ...y de empresas que, que, que trabajan... ...y por lo bien que lo hacemos a nivel académico... ...a nivel investigador, a nivel innovador" la existencia de estos polos de innovación, de desarrollo, de conferencias, donde la, viene, la gente viene y comparte nuevas experiencias, son fundamentales para desarrollar en todo el país este tipo de tecnologías.